Yo solamente quiero decir una cosa. Mi nombre es Brian. Pregúntale a sus chamas con cuánto oh, les engañe. Yeah, yeah. <risa> Oye, bebé, lo siento. No tengo tiempo para desperdiciar. Perdiste tu momento. También sí. Desde que se fue El mundo me trae sorpresa Con un buen café Me tomo una buena cerveza Esta botella no es pa' cualquiera Cualquiera que quiera conmigo me ser Esta botella no es pa' cualquiera Cualquiera que quiera conmigo me ser Para cada vago una princesa Yo me acomodo en la tristeza si me siento bien a barajar Con amigas lindas, lindas me acerco al día. Yo sé que no soy ni tan romántico Pero esa noche disfruté ese trago Bien acompañado de ya que ya que tú me dejaste Me abandonaste Ya conocí el amor en otra parte Ya no tengo tiempo ni pa' explicarte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 no tengo tiempo para desperdiciar. Perdiste tu momento. No, no vuelvas y juraste no volver más. Hoy disfruto yo. Disfruto yo. y hacer estas y alcohol, oh, no just un, favor, un favor. Mm -hmm. Al quitar tu amor. Cualquiera que quiera conmigo me cela Esta botella no es para cualquiera, cualquiera que quiera